Hola qué tal es mi gente yo YouTube, soy yo Rextor y estamos ya en una nueva partida de GTA San Andrés Y bueno, vamos a seguir haciendo el torneo este de las carreras Y bueno, estamos en, en Downtown San Fierro y vamos a hacer la que es Bandito Country Que son 3.000 kilómetros y vamos a ver qué tal nos va Bueno, que nos va a ir bien, sabemos que nos va a ir Y bueno, como pueden ver, último lugar, como siempre tú vas en el último lugar Lo, que, lo peor que puedes hacer exactamente, lo peor y lo peor y lo hacer es llegar y empezar a chocar a los demás ¿Por qué? porque sencillamente al momento de tu chocar a los demás vas a perder esa obligación que vas a perder <ríe> entonces lo que yo sugiero es mejor que tú vayas por tu lado correcto por el buen camino y por el camino que te ilumina al Señor <ríe> entonces vas por el camino correcto y vas al primer lugar eso es todo porque si vas por el camino incorrecto que empiezas hacia trampa que quieres volver a los demás que quieres destruir todos los coches que quieres no Vas a fracasar la misión exactamente. Y ustedes saben que para, para que nos den el logro, supuestamente, hay un auto normal para que nos den el, el, primer lugar, el primer premio, es exactamente llegar al primer lugar. Entonces, tenemos que llegar primero por obligación. Ahí, como pueden ver aquí, que coger las curvas porque si nos cogemos mal, vamos a equivocarnos y vamos a fracasar. El punto es que no hemos fracasar y, y peormente chocar el auto, o golpearnos o meternos en el camino incorrecto porque si no vamos al agua perdemos, porque si nos chocamos perdemos, porque si nos movemos perdemos aquí y hay que tener mucho cuidado, entonces lo que les recomiendo es ir por el camino correcto y como nos, nos guiamos por medio del mapa y además los checkpoints siempre sí, de mucho ya que miramos cuando vemos los puntos rojos sabemos que esa es la siguiente, la siguiente que nos toque. entonces vamos y listo ya nos falta poco para llegar nos falta poco exactamente son 3000 kilómetros supuestamente pero no hay ni 100 entonces todo nos va bien y vamos al siguiente ciclo. y uy casi estuvo muy... no no no no que estuvo eso de que yo me quedé varado y salga el error de más adelante por aquí exactamente aquí es el error de verbo algún día aquí me quedé volteado me quedé varado y Resulté en el último checkpoint y eso fue un error. Fue un bug juego un error. Un error, un horror, Entonces pasa, pasa en la vida, pasa en TNT, pasa en todo lugar. Entonces ya estamos cerca del checkpoint final. Y voy en primer lugar. Y exactamente llevo un tiempo de 12, 2 minutos con 14 segundos. Y ya falta poco. Dios, el problema aquí es que si tú aceleras mucho, este carro como es tan frágil, es como un Ferrari. Es como un Ferrari, si aceleras mucho, se vas a no se va a estabilizar y vas a perder. Entonces ya estamos cerca y pasamos la calle y ¡pum! Se acaba la misión. Entonces pues, ya saben cuál es el camino correcto, ya saben cómo andar. Y bueno, llegamos. Espero que me haya servido. subir de texto y no olviden comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Bye.